Muy muy buenos días mis amados hermanos y amigos, sean bienvenidos a este tiempo de oración. Hoy vamos a estar orando poniendo todo de antemano en la mano del Señor. Este tiempo de oración lo ponemos en la mano del Señor. Él nos guía a través del mismo y que usted y nosotros seamos bendecidos por el poder de Dios. Bendecimos al Padre en el nombre de su hijo Jesucristo. Bendecimos al Espíritu Santo. Y le decimos, Dios mío, gracias por este día, por la vida, por la salud, por todas las cosas que todo lo bueno proviene de ti, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Dios. Y también, Padre de la Gloria, queremos también llegar a ti en una actitud de arrepentimiento, de humillación ante ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que necesitamos arrepentirnos para estar a cuentas contigo y que nada estorbe. Esta oración que vamos a hacer ahora, estas oraciones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Te bendecimos. Ponemos todo en tus manos. Glorifícate en este día. Y alguien, alguien que viene a este tiempo de oración, viene cargado, seas tú aliviando esa carga. Seas tú llevando esa carga, Dios mío, quitándole de en medio, de sobre sus hombros, Dios de la gloria, y trayéndole paz, libertad a su vida. Bendecimos cada familia representada. Por cada persona que se une a este tiempo de oración, en el nombre de Jesús, gracias te amo, Señor. Bendecimos y glorificamos tu nombre, que es poderoso en Cristo Jesús. Dios mío, gracias, gracias porque hoy tú vas a romper cadenas, Señor. Vas a romper ataduras, Dios de la Gloria, por especialmente por las mentiras y engaños que hemos hecho a través de nuestra vida. Tal vez. Usted no recuerda, usted ya ha olvidado o ha tenido en poco esas mentiras que ha proferido con su propia boca y usted hoy se olvida de eso, pero están allí y de cierta manera está usted con una puerta abierta para que el enemigo traiga cosas malas a su vida. Hoy es tiempo de cerrar esa puerta, hoy es tiempo de romper esa atadura por las mentiras y engaños que usted hizo. Y también por aquellas que usted fue víctima de esas mentiras y engaños, se cancele, se elimine toda consecuencia mala, adversa, por causa de esas mentiras y engaños que ha llegado a su vida. Oh Dios, gracias te amo, Señor. Bendecimos tu nombre. Hoy queremos leer tu palabra. Dios mío, queremos que se rompa toda atadura de toda mentira, de todo engaño. Dice la palabra del Señor en Salmo 12:1. Sálvanos Señor, pues ya no hay gente piadosa Ya no hay en este mundo gente fiel Unos a otros se dicen mentiras Se hablan con labios salameros e hipócritas Pero tú, Señor, tu Señor Destruirá todos esos labios Acabará con toda lengua jactanciosa Dios de la gloria gracias Señor y dice tu palabra con nuestra lengua dicen ellos que con nuestra lengua venceremos, con los labios que tenemos ¿quién puede dominarnos personas que creen que a apunta de decir mentira de engañar van a obtener siempre la victoria al final vendrá su ruina, al final vendrá su derrota gloria sea el nombre del Señor Jesucristo Hoy es un tiempo en que buscamos al Señor de corazón. Hoy es un tiempo en que buscamos al Señor diciéndole, Dios perdona mis pecados, Señor. Perdona todos esos pecados que yo he cometido, especialmente por mentira y engaño. ¿Cuántas veces mentí, Señor? Desde joven, desde niño, diciendo mentiras, Señor. Pero hoy llegó el día de arrepentirme de toda mentira que yo haya lanzado. Y te pido, Dios, que me perdones de todas y cada una de ellas. Y si es posible, Dios, trae a mi mente a mi memoria el recuerdo de esas mentiras, Señor, de esos engaños que yo hice en este momento, estimados hermanos, hermanas, es para arrepentirse de toda mentira que usted haya proferido con sus labios, con su boca y todo engaño que usted haya hecho en su vida. Dígale, Señor, vengo ante ti porque quiero que se cierre esa puerta que está abierta por yo haber hecho mentiras y engaño. Perdóname, Señor, en este día. Re, revisa, Señor, mi vida y tráeme a mi mente, a mi memoria. Esos momentos en los cuales mentí. En los momentos en los cuales engañé. Es necesario, mi estimado hermano, que usted renuncie toda mentira y todo engaño para que su vida sea limpiada. Para que usted se limpie. Para que esa contaminación salga de su corazón, de su vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias Dios mío, porque hoy rompemos toda atadura por mentira y engaño, hoy Dios tú traes liberación, el enemigo no tomará más ventaja, porque hoy cerraremos esa puerta, la mentira se va de mi vida, el engaño se va de mi vida, Repítalo usted, dígase usted mismo, para que el enemigo oiga que él es el padre de mentira, la palabra del Señor dice que Satanás, el diablo es padre de mentira, y cuando usted dice mentira, Dice la palabra de suyo habla, habla cosas de Satanás. Es que si usted tiene todavía la costumbre, la mala costumbre de estar diciendo mentiras y de estar engañando a los demás, usted está pisando terrenos del mismo Satanás, el diablo. Así que hoy el Señor te dice, arrepiéntete, ponte a cuenta, renuncia a toda mentira y a todo engaño, pídele perdón al Señor, arrepiéntete de esas mentiras, ese engaño, para que seas libre para que tu vida comience a disfrutar más de las promesas que Dios tiene para, para ti. Por eso oramos Dios, te pedimos que nos libre de todo deseo de seguir mintiendo y líbranos también de esas mentiras que en el pasado hicimos, esos engaños que en el pasado hicimos que se rompa toda consecuencia negativa en nuestras vidas. Dios mío, queremos ser de la verdad, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Queremos estar en la verdad que es Cristo. No queremos estar en la mentira que es de Satanás, sino en la verdad de Cristo. Y hoy decidimos eso. Hoy decidimos estar en la verdad de Cristo. Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y a Él seguimos. A Él le buscamos con nuestro corazón. Gracias, te amo, Señor. Te bendecimos, glorificamos tu nombre, que es poderoso, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo está con nosotros. Y Él siempre nos lleva a la verdad que es Cristo. La palabra del Señor es verdad. No estaremos en la mentira, sino que estaremos en la verdad. Nuestra vida será una vida limpia, transparente. No tendremos cosas escondidas. No tendremos cosas de que avergonzarnos, sino que nuestra vida va a ser transparente de este día en adelante. No tendremos cosas reservadas. Porque cuando guardamos cosas, tendemos a hacer cosas malas ahí calladito, en lo oculto, y ese es engaño, tal vez hay engaño en tu vida, porque tú le ocultas a tu familiar, a los demás, lo que estás haciendo. No permitas eso, saca todo a la luz, saca todo en integridad, el Señor quiere bendecir tu vida en este día, precioso, que nos regala. Demos toda la honra y la gloria al Señor, en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, amén y amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos Que Dios me los bendiga a ustedes y a su familia en este nuevo día. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente aquí, en este lugar, en el devocional de Manantial. Aquí estamos dándole las gracias a Dios y orando por todas sus peticiones, y orando por aquellas personas que están necesitadas, orando por aquellas personas que están enfermas, que están padeciendo por alguna algún problema, que están pasando con dificultades, aquí estamos orando al Señor para que estas oraciones siempre lleguen a su trono celestial y él nos responda por todas las peticiones que les ponemos en su en, en su presencia. le damos gracias a Dios por todo, amén por las bendiciones que Él nos da cada día las bendiciones que recibimos de parte de Él bueno en esta mañana el tema de hoy es rompiendo ataduras con mentiras y engaño. la palabra del Señor dice en Efesios 4:22 Dice así: "Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén." Por esto, por eso deben ustedes renunciar a sus antiguas maneras de vivir y despojarse de lo que antes era, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Antes, en la antigüedad, nosotros mentíamos, engañábamos. ¿Por qué? Porque es que antes nosotros teníamos el viejo hombre. Pero cuando llegamos a Cristo, el Señor nos despoja de toda mentira y engaño que nosotros teníamos llevábamos, sí, en nuestra vida. En esta mañana, el Señor te está diciendo que te despoje de la mentira y del engaño que, que, tú, que tú estás haciendo. La mentira y el engaño, ese es pecado delante de la presencia de Dios. Así que tú, si tú llevas esa vida engañosa, esa vida llena de mentira engañando a las personas, ¿Ah? pídele perdón a Dios por las mentiras que tú has hecho o estás haciendo todavía. Ves a la presencia de Dios y le pide perdón a Dios por los engaños que, que tú has hecho y estás haciendo. Sí, Porque hay muchas personas que, que viven en el... el Vive engañando a otro. Y el Señor no quiere que tú hagas eso. El Señor quiere que te lleves una, una vida limpia, como dice aquí. Como dice, ustedes renuncian a sus antiguas maneras de vivir. Nosotros tenemos que renunciar a esa vida que llevamos, de estar engañando de estar mintiendo. El Señor no quiere, el Señor quiere limpiarte de esa vida, de esa vida pecaminosa que lleva. ¿Cuántas personas, sí, no están en este mundo por la mentira y el engaño? ¿Cuántos hogares hay destruidos por la mentira y el engaño? Dios no quiere eso. Dios quiere Dios quiere que nosotros seamos sinceros. Dios quiere que nosotros hablemos con la verdad, no con el engaño y la mentira. ¿Cuántas personas ah, están viviendo bajo el engaño y la mentira? ¿Cuántas personas están haciendo una vida desordenada viviendo en el engaño y la mentira? ¿Cuántos hogares? Ya? destruido el mismo hombre y la mujer porque por el engaño por la mentira dios no quiere eso para ti dios quiere que tú tengas una vida limpia que te despoje el viejo hombre y lo y, y él te limpia de toda esa vida esa vida desordenada y llena de mentira que tienes en el en levítico 19 19.11 dice, no robe, no mienta, ni se engañen unos a otros, no hagan promesa falsa en mi nombre, pues profanan el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Dice el Señor, no robe, no mienta, ni engañen unos a otros. El Señor, por medio de la mentira, unos a otros engaña. Pero ellos piensan que hacer eso, ellos están bien. Están haciendo las cosas bien. Pero esa es mentira. Esa es mentira del diablo. Esa es cuando la persona no tiene a Cristo en su corazón. Y llevan ese viejo hombre todavía en su vida. Es que vive de la mentira y del engaño. Hay personas... Que profanan el nombre del señor mintiendo hay personas que están haciendo las cosas y dicen sí este en el nombre de jesús en nombre de dios Esa este, es mentira del diablo están metiendo a dios en sus mentiras y engaños pero esa mentira que tú estás haciendo te trae consecuencias a tu vida así que en esta mañana el señor te dice no mienta Despójate del viejo hombre para que tu vida sea una vida tranquila y en paz una persona que miente vive angustiada constantemente no tiene un buen descanso pero aquel que dice verdad tiene paz en su corazón y duerme confiadamente cuando nosotros no mentimos cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, cuando nosotros invitamos a Cristo que llegue a nuestros hogares, nosotros tenemos esa vida, ese hogar, la llevamos es que en tranquilidad, en paz, dormimos bien, dormimos tranquilamente, no estamos angustiados. ¿Por qué? Porque Cristo, Cristo, nos despojó del viejo hombre el hombre es mentiroso el diablo es mentiroso así que en esta mañana te invitamos que le pidas al Señor el Señor te está invitando a ti te está llamando te está haciendo un llamado que vengas a Él para Él despojarte de esa vida mentirosa y engañosa que lleva le damos gracias a Dios por este momento que estamos aquí orando por aquellas personas que vi, tienen esa vida pecaminosa llena de mentira y de engaño. Dios te dice, ven a mí que yo te despojaré de toda mentira que tienes. En el nombre de Jesús oramos por aquellas personas para que el Señor rompa toda mentira y engaño que tienes en tu vida. En Cristo Jesús. Le damos las gracias en este momento y le damos las gracias por todos ustedes que están conectados y los que se van a conectar en esta mañana. Gracias le damos al Señor en el nombre de Jesús. Padre amado, bendito, te damos gracias, Señor de la Gloria, por esta hora que estamos aquí orar, orando, Señor, por muchas peticiones, Señor de la Gloria, que hay personas que han llamado. Señor, han escrito para que oremos por ellas, Dios mío, Padre, y aquí estamos, Señor de la gloria, dándote las gracias por esas personas, Señor, porque ellos están buscando, Señor de la gloria, que tú lo libertes, que tú le saques, Señor de la gloria, de esa vida engañosa que lleva, de esa vida pecaminosa, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rompe toda atadura de la mentira, rompe toda atadura de la del engaño en el nombre de jesús de nazaret señor te pedimos en esta hora padre que liberte señor de la gloria toda persona que esté cautiva señor debajo de la mentira y el engaño en esta hora padre en el nombre de jesús de nazaret padre gracias te damos dios mío padre porque tú eres el dios todopoderoso señor y por eso creemos en ti señor de la gloria todo, Señor, toda nuestra fe, Señor, está depositada en ti, Padre, porque tú eres el Dios Todopoderoso, tú eres el Dios, Señor, de, que nos liberta, Señor, de toda cautividad donde el diablo nos tenía, Padre, y por eso estamos a, a, orando, Señor, por esas personas, Dios mío, Padre, que están cautivas en el pecado de la mentira y del engaño, Padre, en el nombre de Jesús, te lo ponemos en tus manos en esta mañana, y seguimos orando, Señor, por esa personas, Dios mío Padre, en Cristo Jesús te damos las gracias Padre, amén y amén. Gracias Señor por este tiempo de oración, queremos Dios de la Gloria orar por Frankie Vázquez, Señor, por libertad de su mente en Venezuela, también por Gabriela Peralta. Bendícela, dale sanidad también sus pensamientos. Por el pastor Humberto Lami, por su sanidad total. Marisa Zabaleta. Por Olga Milena, también oramos por ella en el nombre de su Nazaret. Por Sandra Gómez, gracias por la obra que está haciendo en ella de sanidad también. Que sus resultados de laboratorio sean todos favorables. Por el señor Hernán, por su recuperación. También damos gracias que tú sigues recuperando la salud de él sigue cada día mejorando por Sabina Torregrosa para que tú restaures su salud en el nombre de Jesús de Nazaret. orado por Jonathan Martínez por su posoperatorio Te damos la gloria y la honra a ti Señor quita toda consecuencia negativa Señor guárdale, líbrale su cuerpo también su alma todo su ser sea guardado por ti Señor en el nombre de Jesús de Nazaret. por el Señor Iván Martínez Señor gracias por su sanidad por estabilizar también su presión sanguínea. Por la señora Eloísa allá en República Dominicana, Dios mío, oramos de manera especial para que sea sanándole de ese cáncer, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, estamos orando, Dios de la gloria, para que tú le sanes, Dios mío, la señora Eloísa, ese cáncer sea desarraigado de su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor Jesucristo, en la cruz del Capario, llevó toda la dolencia, llevó todas nuestras enfermedades. Y por sus llagas declaramos, la señora Eloísa libre de ese flagelo del cáncer. Desarraiga ese cáncer. Se consume ese cáncer. Se va esas células que están causando problemas. Se detiene su crecimiento y son eliminadas por el poder de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, donde ella se encuentra ahora, ya estás sanándole con tu poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, ti, amor, Señor, por la obra que hará en la señora Eloísa. También oramos por Ana Lucía Aguas Limpias, Señor para que tú le bendigas, para que tú ayudes a su familia, Señor, para que traigas bendición, paz y unidad en su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. También oramos por nuestra hermana Lucy Salgado, para que tú sigas recuperando su salud. Sea sanada completamente con tu poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toca el cuerpo de nuestra hermana Lucy, Señor. Sea sanándole, Señor, sánalo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te amo, Señor. Bendecimos y glorificamos tu nombre, que es poderoso en Cristo Jesús. Seguimos orando en esta mañana, rompiendo ataduras por mentiras y engaños, Dios. Mira cuántas mentiras también se dicen desde los púlpitos, cuántas profecías falsas, oh Dios, mira a los que mienten, invocando el nombre del Señor, Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Falsos profetas han existido desde la antigüedad, falsos maestros también. El apóstol Pablo nos advierte en su segunda carta en estos tiempos. Tendrían engañadores que iban a introducir encubiertamente herejía destructora, falsa doctrina. Están saliendo mentiras desde los púlpitos cristianos también. Eso no es nuevo de la antigüedad. El Señor advirtió. En Deuteronomio 13. Que si el profeta hiciera su profecía, y aunque ésta se cumpliese, pero desviara al pueblo para ir tras Dios exagero, no le siga. Porque en pos de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, solamente en pos de Él debemos ir. No iremos en pos del dinero. No iremos en pos de la fama. No iremos en pos del poder, sino en pos de nuestro Dios. Él iremos. A Él seguiremos. Así que se está enseñando, se está profetizando. Se está induciendo el pueblo al el camino que va hacia la perdición. Y personas siguen siendo atadas por esas mentiras que se profieren desde los púlpitos cristianos también. Así que mucho cuidado. Examínalo todo. Reten lo bueno, desecha lo malo. Dice la palabra del Señor. Así que hoy oramos, Dios de la gloria, para que tú también, Dios Padre bendito, traigas libertad a los púlpitos en la predicación de tu palabra. Sean hombres sinceros, no hombres movidos por emociones ni, ni por otros intereses, sino el único interés. Salvación de las almas y que tu pueblo sea edificado más y más en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, oramos, Dios mío, para que tú limpies los púlpitos cristianos, Dios de la gloria, para que se vaya esa palabra que ha sido contaminada, esa levadura que está contaminando la predicación de tu palabra, Señor, se vaya en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, te amo, Señor. Bendecimos tu nombre que es poderoso. Hoy declaramos que se rompe toda cadura. Por mentiras y engaño hoy se rompe esa atadura por la mentira y el engaño que has proferido en tu vida hoy se va en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de jesucristo Nazaret. gracias dios finalizamos diciéndote gracias dios por la liberación gracias gracias por romper cadenas, por romper atadura por todo pecado especialmente por el pecado de la mentira y el engaño Hoy se rompe esa atadura en el nombre de Jesús de Nazaret hoy declaramos libertad en tu vida hoy renuncia a esas mentiras que has proferido renuncia a ese engaño arrepiéntete al Señor en arrepentimiento dile Señor perdóname por todas las mentiras que yo he dicho en mi vida perdóname Señor hoy quiero estar a cuentas contigo Señor quiero volverme en arrepentimiento y ser libre de toda cautividad y de toda presión del diablo por las mentiras que he dicho en mi vida Hoy se rompe, se cae esa estructura de pecado, de maldad, de mentir y de engaño en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Te amo. te bendecimos y glorificamos tu nombre que es poderoso. Gracias, Dios mío, por este tiempo de oración. Nos despedimos, mis estimados hermanos y amigos. Deseando que este sea un día de gran bendición para tu vida. Que hoy puedas disfrutar el día. Que sea un día de bendición. Que el problema que está delante de ti sea resuelto por el Señor que hoy el Señor te dé la victoria que hoy confiese victoria en Cristo te aferre, a Él salga con todo el poder de Dios a tu disposición diciendo Dios sé que tú tienes la respuesta a esta situación en el nombre de Jesús Nazaret Amén, y amén Dios te guarde, Dios te bendiga y recuerda siempre Cristo viene pronto mantente en integridad y en santidad sin la cual nadie, nadie verá el Señor, Bendición.